Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a esta emisión especial de La Voz del Pueblo en su versión La Voz de la Galaxia. Tengo el gusto de saludarlos con algo para la garganta. Una cervecita, ¿Por qué no? Ahí está su juguito de Néstor. Ahora, ahora estuvo muy sano. Estoy muy saludable. Muy saludable. Buenas noches, Néstor, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la edición especial de La Voz de la Galaxia. Esta semana viene buena, Vamos a platicar de unos asuntos que en verdad debemos estar toda, todos, todos debemos estar pendientes de lo que está ocurriendo en estos momentos allá afuera, allá arriba, en el espacio, porque vienen, viene información muy, muy valiosa. Y como siempre decimos, bueno, a lo mejor nosotros aquí a 50 mil pies de altura no alcanzamos a distinguir qué está ocurriendo allá arriba, no podemos ni siquiera pre preguntarnos o respondernos cómo funcionan las leyes allá arriba, o el tiempo funciona igual, etcétera, etcétera, pero por esa misma razón, porque no lo sabemos, nos debemos cuestionar, debemos estar informados qué es lo que hay ahí arriba, y sobre todo, pues las, los avances que vienen de las eras espaciales en estos momentos, pues nos traen a nosotros pues muchos beneficios. Hoy en día, la miniaturización, las comunicaciones, la electrónica, la potencia, en las señales, y todo ese tipo de cosas, primero entraron a través de la era espacial, entonces tenemos que conocer todo lo que viene en esta onda, y por eso La Voz de la Galaxia trata de, uno, platicarles de cosas eh, que no podemos comprender, eh, objetos eh, voladores no identificados, extraterrestres, civilizaciones, etcétera, etcétera, y un poquito más aterrizados. Así que bienvenidos a esta edición de La Voz de la de la voz de la Galaxia, La Voz de la Galaxia, así es, la, la Voz del Pueblo, pero en su emisión de La Voz de la Galaxia. Bienvenidos y muchas gracias a todos los que se han suscrito y por favor les recordamos que son poca gente la que se suscribe en comparación a la que nos escucha, si usted nos escucha y no se ha suscrito se va a perder de un montón de temas que vamos a tratar a futuro y sobre todo si recomendamos un video o un episodio anterior a lo mejor usted no lo está escuchando, no lo está viendo porque no está suscrito, suscríbase, anímese, es gratis, o sea todo el contenido nos ayuda... Uh, comparte y reparte nuestros temas y además usted obtiene información valiosa, valio, va, eh, información específica y pues todos ganamos. Usted nos ayuda, nosotros compartimos, etcétera, etcétera, reímos contentos y pues bienvenidos a La Voz del Pueblo. Excelente amigos, pues ahí está la introducción por parte de nuestro estimado colaborador. Y compañero eterno de este proyecto, La Voz del Pueblo, en su emisión, La Voz de la Galaxia. Y eh, mira, Néstor, pues, ¿qué te parece? Hoy tenemos ahí unas excelente de lo que se viene a, a la tecnología. Eh, teníamos desde hace ya bastantes años, para ser sinceros, un telescopio como humanidad llamado el telescopio Hubble. Eh, un parteaguas eh, en el tema de exploración intergaláctica ya que tenía cualidades del análisis de los gases y de las, algunos espectros de luz en el espacio exterior. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se volvió un poco obsoleto y ahora pues ya viene este upgrade o nuevo telescopio que se le han invertido millones y millones de dólares, pero que va a develar bastante información que nos va a ser de utilidad, por lo menos al área científica y a todos los humanos, Vamos a poder vislumbrar nuevas cosas que ni nos imaginamos que están allá afuera, pero que este va a tener la capacidad de hacerlo. Se llama ni más ni menos que el telescopio James Webb. Este, pues en teoría, es el triple tamaño del Hubble. De hecho, lo tuvieron que mandar así como transformer en el transbordador para que cupiera. Y como característica, no va a estar tan cerca de la Tierra como lo está el Hubble. ¿Esto para qué? Pues para que no le estorbe la penumbra en los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y que goce la oscuridad total para poder hacer sus observaciones a distancia sin ninguna interferencia de ¿Es ese tipo. A 1.5 millones de kilómetros lo El cual lo quieren poner. Y se está hablando, amigo, de hecho de esta, estas fases, ¿no? No es de que ya llegó y ya va a empezar a operar a partir del momento que llegó no. Se habla de una fase que le llamaron los 29 días del terror, que esto va a suceder eh, los 29 días del terror es porque el telescopio se va a desdoblar de cómo está, va a tomar su forma original que debe tener para hacer sus observaciones y va a calibrar sus lentes de, de visión remota para que esto suceda, pues obviamente eh, en el espacio cualquier movimiento que apliques es eh, causante de algún tipo de fuerza centrípeta y que puede llegar a, a desajustar la órbita que se le asignó. Entonces, supongo que por eso los movimientos tan delicados al respecto de esta información. Muy emocionante, Néstor, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que en esta época de, de cambios y de modernidad que llegue este telescopio a sustituir al buen Hubble, en verdad que es algo muy emocionante, porque, y sobre todo con las características que trae. Hubble en sus primeros años padeció de miopía, padeció de astigmatismo por la alineación de sus espejos o de sus visores en los que estaba ahí y algunas cosas eran borrosas, entonces mucha gente decía ah es que es falso porque está todo así, entonces lo que hacían con Hubble era, Hubble tomaba las fotos medio raras, 3, 4, 5, 7 miles de fotos y llegaban a la tierra y las acomodaban y hacían un collage de las imágenes modernas del espacio, tenemos todas estas imágenes, sin embargo tuvo problemas muy serios en ese aspecto, entonces mandaron una misión, se reparó y Hubble fue una maravilla, ha sido una maravilla lo que Hubble nos, nos, nos va trayendo constantemente con sus imágenes, el hecho de que esté escuchando y esté observando afuera sin la contaminación lumínica es algo muy importante, ¿por qué? Porque aquí tenemos la contaminación lumínica, entonces por mucho que subamos a una montaña o algo así, digo, a menos que sea el Monte Everest o el K2, una cosa así que ya está muy arriba ya no tiene la capa de la atmósfera tan condensada como podría estar a nivel del mar, pues eso garantiza que tenga imágenes mucho más claras, mucho más nítidas y no esté contaminada por los gases que tenemos en la Tierra. ¿Cómo cuáles gases? Ustedes han visto estos atardeceres rojizos en los que aparentemente no hay como nada. Bueno, esos atardeceres rojizos, por lo regular es óxido ferroso que se desprende de la Tierra en, en, durante un proceso tectónico, o, por ejemplo, cuando se ve muy azul el cielo, es nitrógeno, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en las clases de química básica, por ejemplo, aquí tenemos un arito de luz y este arito de luz pasa la electricidad a través de él y genera un campo eléctrico y por eso hace que se vea, ¿no? Así muy rápido y, y enciende el foco. Esto provoca que cuando volteamos hacia arriba, pues muchas cosas ya no existan. O sea, nosotros las estamos viendo, pero con el tiempo que tarda, que tarda en llegarnos la información lumínica, la luz del espacio hacia nuestros ojos, pues a lo mejor ya pasaron miles de años. Un ejemplo muy claro es el Sol. La luz del Sol tarda aproximadamente unos 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra. Entonces, con Hubble arriba y después con James Webb mucho más lejos arriba, las imágenes que vamos a percibir del espacio, las imágenes que vamos a percibir de la Luna van, van a empezar a dejar de ser ya especulaciones. ...van a ser imágenes mucho más claras, mucho más nítidas... ...digo, también no es que vayan a mandar una cámara... super digital de 40.000 píxeles... ...así como las equivalentes a la Tierra... ...la información, la técnica, la energía que se requiere en el espacio... ...tiene que funcionar de una forma distinta... ...recordarán ustedes que cuando pasan tomas del transbordador espacial... ...observamos y son botoncitos analógicos... ...botones ya muy viejos... ...medidores de, de rayita, ¿por qué?... Porque a esas distancias, a esa altura, a esas temperaturas, los elementos digitales modernos de filicio, la computadora y todas esas cosas podrían derretirse y podrían fallar. Entonces las imágenes que podrían llegar ¿no? pues a lo mejor son un poco más claras sin llegar a la calidad de una imagen fotopixelada o multipixelada como la de un iPhone, por ejemplo. O sea, no va a llegar a ese nivel, pero es importante que estén hasta arriba para que la información sea mucho más clara. Ahora, para los niños un consejo Yo sé que a lo mejor ser nerd y cosas así Todavía a lo mejor trae como mucha tirria Infórmense de esta onda Yo puedo darles un consejo Cuando, un, Y una anécdota Cuando yo era niño, ahí por el 88 más o menos eh, uh, sí, Por 1988 este, Yo recuerdo que teníamos muchas revistas Muchas revistas Duda Y revistas Año Cero y yo no era un niño necesariamente bien portado. O sea, cada rato, Néstor ya rompió esto, Néstor no hizo la tarea, Néstor no se aprendió las tablas de multiplicar. Pero vato, Néstor ya sabía multiplicar cuatro o cinco cifras porque cuando yo aprendí, me costaba mucho trabajo la memorización, pero yo aprendí que si multiplicabas, por ejemplo, sumabas tantas veces el numerote de arriba y lo sumabas lo de abajo, sumabas, sumabas, sumabas. Ah, paz, multiplicación hecha. Y entonces ese tipo de cosillas me traían problemas en la escuela, porque el maestro decía, es que esa tarea yo no la dejé. Y mi mamá iba con calculadora en mano. Maestro, las multiplicaciones están bien, pero esa tarea yo no la dejé. Maldito maestro perdedor, no fue para calificarme mi tarea, pero bueno, me estoy saliendo del tema. Un día dejan una tarea de hacer una maqueta del telescopio espacial. Y yo, yo recordaba que en algún momento esa como locura de que, de que quería yo ver las revistas Porque este, quería yo ver esas revistas de monstruos, de fantasmas de, de, del espacio Y había leído, había visto que había un telescopio en el espacio que se llamaba Hubble y dije, no, ahorita me armo con una lata, veo, busco, jalo Y armé una maqueta del telescopio espacial Hubble Y llego a la escuela ¡Pum! ¡10! Fue el mejor día de mi vida de esa escuela Porque llegaba yo y mi maqueta de 10 Así de es perfecto es el telescopio espacial Hubble ¿Dónde lo viste? En una revista, en, creo que en la muy interesante O en la año cero Cosas que ya ni han de existir eh, Y el telescopio espacial Hubble Me sirvió a mí para despertar como ese interés Y decir, hay cosas que no solo no sé en la vida Ni me las imagino como son mayor razón para preguntarnos cómo debe de ser, y a lo mejor decir, bueno, ahora que ya lo entendí, que ya lo estoy viendo, que, y si no lo entendí, tratar de comunicarlo, debatirlo, preguntarlo, para que el, el conocimiento se, se enriquezca. Entonces, anécdota aparte de la noticia, yo le tengo como mucho cariño al Hubble, porque me dio un 10, y me dio un despertar... En esta locura de aprender cosas, pero no importa que no me sirvan, no importa que no me funcionen así a la larga, pero son cosas que, por ejemplo, ya en, en un momento digo, ah, entonces ahora yo quiero que las nuevas generaciones, los chavitos que nos están escuchando, los papás de los niños que nos estén escuchando el día de hoy, pues tomen como en cuenta este despertar, esta curiosidad que viene ahora, con las capacidades que este nuevo telescopio va a traer, porque es un relevo generacional, estamos hablando que son más de 40 años de telescopio Hubble, ahora este, incluso algunos, algunas personas ya han de tener hasta nietos hoy en día cuando vivieron el boom del Hubble y ahora este, el telescopio James Webb, por, por supuesto que debe de despertar la curiosidad. Ya no demos todo en bandeja de plata de que Wikipedia. Mucha gente ya ni siquiera escribe Wikipedia, Wikipedia completa, o lo pueden decir bien. Wiki, Wiki. Y nada más escriben Wiki. ¿Wiki qué? Wikipedia, por favor, escriban completo. O sea, no le den mala fama a la Wikipedia de que ya está en Wikipedia. No, o sea, por lo menos escriban completo Wikipedia. Busquen fuentes, cuestionen libros, etcétera, etcétera. Y, y la parte importante de esta anécdota, la parte de esto es que no habíamos tenido un suceso de esta magnitud eh, de despertar porque sí había habido ya imágenes de Marte imágenes de la luna etcétera etcétera que hemos estado viendo recientemente sin embargo son parte como de la chamba del día a día pero que en estos momentos haya un nuevo abrir los ojos al universo que este James Webb este telescopio enorme que en estos momentos está desplegando eh floreciendo, valga la palabra o sea pues se, está, se está floreciendo un telescopio James Webb, entonces que nos sirva, que sirva de apoyo para estas nuevas generaciones para estos nuevos niños que digan este, si hay que ponerle atención a este asunto y no solo para ver qué nos dice Capricornio, Tauro o esas cosas, no, sino que entendamos los procesos de la vida o, o del espacio para que podamos ir teniendo una apertura mucho más grande y vayamos de lo inmenso que es el universo a lo particular que estamos aquí en la Tierra. Por eso es importante que haya este tipo de noticias. No lo dejemos pasar y, y las características del telescopio, pues sin duda alguna, que van a superar a Hubble. Si ya pasaron quién sabe cuántos años y es una es un relevo generacional en las herramientas espaciales. En una de esas, ¿quién quita y si le atinan a un buen lugar y alcanzan a descubrir un planeta Tierra o alcanzan a... Eh, no sé, hacer una toma de Venus en su superficie, ya en el, su superficie terrestre. Bueno, eh, a nivel de Tierra, pues, pero en Venus. ¿Por qué? Porque la, a lo mejor no se pueden penetrar las nubes. Cosas así que, que han sido como complicadas para Hubble o para los telescopios modernos. Que, que llegue este nuevo telescopio y nos diga, ¿saben qué? Hay un nuevo más allá. Es algo súper emocionante. Es algo que en verdad eh, yo sé que a lo mejor... ¡Ay, qué... qué, qué, qué, qué no! O sea, sí hablamos mucho del día aquí, aquí en La Voz del Pueblo, pero es importante que, por ejemplo, digamos, ah, viene este, este telescopio, ¿qué nos va a traer? ¿Cuáles son las imágenes? ¿Por qué? Que la curiosidad nos abra ese panorama. Y como les digo, o sea, a lo mejor es información que van solamente a platicar en alguna charla así, pero este tipo de curiosidad, este tipo de futuras imágenes que vamos a percibir sin duda alguna que nos va a traer mucha pero mucha buena este, muchas buenas noticias uh, planetas habitables agua oxígeno combinación de oxígeno nitrógeno carbono en alguna en algún otro planeta quizá nosotros no lo alcancemos a vivir eso es un hecho pero nos queda como si quieren la ilusión la mentirilla de que el futuro es brillante porque pues, o sea, por mucho que lo pensemos el Sol en algún momento se va a expandir y se va a comer a la Tierra. Esperemos que las gentes que vayan a llegar a ese momento, James Webb les deje los datos suficientes como para que digan, ¿sabes qué? Sáltate de aquí de la Tierra a, al planeta A347 en la nebulosa de Andrómeda porque allá sí es habitable. Y James, Webb lo, y James Webb fundó las bases para este tipo de cosas, entonces, ¿es importante? Sí, sí es importante, es este, emocionante, pues desde luego, porque imagínate todo lo que vamos a ver, en aquella época se veían las nebulosas, las galaxias ya más este, definidas, dejaban de ser estas imágenes borrosas en blanco y negro, ahora eran, eran a color, Era una, fue una época de un cambio en este tipo de difusión científica que trajo muchas buenas este Muchos cambios muy buenos y sobre todo que se acerca como a que dejemos de pensar que esto es astrofísica, astrociencia, que solo es para... No, es difusión que todos tendríamos que conocer porque a final de cuentas es cultura general. Es correcto, amigos. Además de esto, es, es apasionante ya cuando le agarras el gusto a todo este tema del espacio. Eh, es bastante rico en información. Muchas veces... Eh, las personas te dicen ah, pues me gusta Marte no ah, sí, y qué partes de Marte conoces o tú piensas que en Marte podría haber vida por ejemplo, digo, eso lo puedes ir acompañando en un futuro de información, de teorías de todo lo que acontece el día a día en la exploración de Marte pues ya también se va muy avanzado cuanto más con este tipo de telescopios Incluso ya dicen, amigos que podían detectar estas eh, civilizaciones intergalácticas que mencionan los teóricos, ¿no? Que podían existir. Aquellos que ya aprovechan incluso con algún tipo de megaestructuras, la energía de sus soles, por ejemplo, porque ya ni, ni siquiera ya necesitan un planeta como para coexistir, porque ya tienen eh, colonizados... Eh, o creados cierto tipo de infraestructuras artificiales para moverse, ¿no? Entonces, realmente es bastante interesante, inquietante, a la vez eh, a muchos les puede dar terror lo que podamos encontrar, pero pues no se, digamos, no se siguen a esta información, ¿no? Porque ahí está, nada más que no la hemos visto, porque por las características del la anterior, eh, de estos eh, telescopios, pues eh, tenía unas pocas limitaciones. Hay muchos más telescopios allá arriba que también hacen ciertos trabajos específicos, pero este en específico, pues viene a ser la chamba que estaba haciendo Hubble, ¿no? Que era analizar en específico los componentes de, de gases, de atmósferas, de rayos. Este ya va a estar equipado, si no me equivoco, con el. Eh, la visión de infrarrojos que también es muy interesante porque esto va a traer muchas cosas que pues no han visto otros telescopios que están allá arriba me parece que hay uno que se llama Chandra que hace esas funciones vamos a poner aquí el video en, por aquí de, de esos otros telescopios que están ahí en qué funciones tienen pero sí es bien interesante que, por ejemplo, eh, este espacio que nosotros manejamos casi siempre para hablar de este tipo de posibilidades dentro de la galaxia o incluso ya dentro de otras galaxias, pues eh, es muy excitante para todos los científicos y la gente que amamos del espacio. Entonces, eh, no se lo pierdan, amigos. Echen un ojito ahí en la información. Seguramente cuando esté en línea, se va a habilitar la página web para que ustedes puedan empezar a, a visualizar las observaciones de este nuevo dispositivo que la humanidad ha creado fíjate yo lo veía muy lejano cuando lo leí hace unos cinco años me parece y ya estaba el proyecto y hoy día ya podemos estar hablando de él, o sea que avanza vertiginosamente siempre esto de los temas de la investigación espacial y pues sin más amigos vamos a, a, a lo que realmente podemos eh, visualizar al respecto. Eh, ¿Crees, Néstor, en específico, que día 1 o 2 o día 15, posteriores a las observaciones de estos telescopios, eh, si se encuentra algún tipo de estas infraestructuras o construcciones alienígenas, la NASA... ¿O estas agencias espaciales lo den a conocer al público en general? ¿O qué piensas que pasaría? Yo creo que ya debería de existir un protocolo, pero no sé qué pasaría. Es complicado hablar de que lo van a dar a conocer inmediatamente. O sea, no, no creo porque la parte de la masa, o sea... Si te lo dicen a ti, nos me lo dicen a mí, ah, qué bueno, a ver, explícame más, qué puede pasar. O por ejemplo, nosotros entendemos que lo que está viendo un telescopio a la lejanía, pues ese es realmente el pasado. ¿Por qué? Porque a la lejanía, la velocidad de la, la, velocidad de la luz que viene y la información que está captando, pues en ese momento lo que ya nos llegó ya cambió respecto a cómo está en esos momentos, ¿no? un ejemplo muy claro es que nosotros vemos la constelación de Orión pero la constelación de Orión está quién sabe cuántos años le lejos realmente y lo que estamos viendo ya es el remanente, se dice que si llegáramos a la constelación de Orión o a la zona visible donde se ven los tres las tres estrellitas juntas ya ni siquiera existirían o sea ya no habría nada ahí y nosotros aún estamos viendo la constelación de Orión entonces ese es el primer paso que tendría que la NASA como ver a qué le vamos a decir, porque la masa, o sea, el pueblo en sí, el, toda la gente, por lo regular es acéfala. Y se, llega, y se deja llevar por el instinto del miedo, por el instinto de la supervivencia al, al completo. O sea, en total, no hay como... A ver, vamos todos como... A no, no, no, o sea, es algo muy común. O sea, voy a ponerles un ejemplo. En la Ciudad de México, el cruce del eje central y la avenida que va hacia el Zócalo, Toda la gente está desesperada, está preocupada, está así Y no va como pensando en lo que va a pasar Entonces, a pesar de que están viendo que de un lado hay miles de personas Y del otro lado también vienen miles de personas No son para moverse un pasito hacia acá ¿Por qué? Porque la masa está pensando en que quiere pasar Y cuando está este crucero pues Todos este, van a tomar su instinto primario, su instinto primigenio Que es cruzar la calle Y ese crucero es una cosa ridícula en hora pico. Con la información pasa lo mismo. Ya lo vimos. Alguien nos dijo que la esperanza de México y todas esas cosas. Y todos se fueron con la finta de que va a pasar algo. Entonces, cuando una información tan grande, tan importante, tan desconocida. Recordemos que de lo desconocido viene el temor. Y del temor viene el pánico. Y luego del pánico vienen como muchas cosas malas. Va a ca cae en las manos de la masa desde luego que va a ser algo terrible lo que va a pasar ¡Ah! misteria colectiva, caídas en la bolsa de valores eh, sectas católicas o cristianas y uno que otro loco ahí haciendo que la gente se suicide desde luego que tienen que tratar la información con mucha precaución si encuentran a 20 mil años luz un planeta que tuvo estas megaestructuras que tuvo emisión de rayos este, infrarrojos, que tenía la misma tecnología que tenemos hoy en día para nosotros mandar una señal de radio, una estación de radio a 30 kilómetros. O sea, que encuentren todo ese tipo de cosas con este nuevo telescopio. Tienen que dar la información poco a poco. Y mediante, yo creo que la van a tener que dar mediante modo de rumores o mediante alguna forma así como filtraciones, porque... Si de repente esto sale a las. La NASA se faja los pantalones y dice: ¿Saben qué? Si sí hay vida extraterrestre, si sí hay este, en el planeta X, 4027 de la nebulosa de Andrómeda, a 80 mil millones de años luz. Yo sé que es un número inventado, no, me, no necesitamos un experto que nos lo diga, estoy inventando los números. Y dice que si sí hay vida, que encontraron construcciones, que encontraron emisores de rayos infrarrojos, que encontraron rayos del de, equivalente a la frecuencia modular de la Tierra, frecuencia modulada de la Tierra, lo que conocíamos en la antigüedad como radio FM. En ese momento, la histeria basada en el temor, basada en lo desconocido, va a ser sumamente peligrosa. ¿Por qué son tan exitosos estos programas o por qué fueron tan exitosos estos programas del de señor Jaime Maussan? Porque al final de cuentas, él, él apelaba o él usaba este, este, este desconocido, o sea, este temor a lo desconocido, temor a lo que no puedes como comprobar, y lo ponía masivamente. Entonces ahí tenías a la gente al otro día, de, ay, viste el OVNI, que no sé qué, y entre todos había como una especie como de... Sí, qué bonito está esa información, pero al mismo tiempo había como un temor, ¿no? Digo, vamos, todavía... Para esas épocas en las que Jaime Maussan difundía estas cosas, pues también tenía sus detractores. No eran tan fuertes como lo son, lo, son, lo son hoy en día, pero a final de cuentas Jaime Maussan lo que hacía era difundir y cuestionar, ¿no? Le metieron uno que otro gol ahí al señor, pero a final de cuentas este, pues yo creo que es parte de su, de su labor. A mí me gustaría, por ejemplo, ver que de repente una civilización llegara y buscar a jaime maussan no gracias por difundir que estuvimos aquí desde el principio gracias por difundir y que de repente jaime maussan quedara como de que Eh, bienvenidos eso sería muy divertido y yo creo que la nasa no va a estar como en capacidades de comunicar esa información en caso de que encuentre algo así o sea va van a darlo a cuentagotas. gotas eh, si sí encontramos vestigios, por ejemplo, lo que ocurrió apenas hace poco que encontraron en Venus Vestigios de desechos de vida basada en carbono Encontramos algo que puede garantizar que hubo, hubo vida en Venus Pero en Venus sabemos que las condiciones son horribles, ¿no? Este, calor infernal, presión atmosférica horrible pero ellos encontraron una, un vestigio de fósforo cuando la, la vida, o sea, cuando hay un muerto o, o los animales mueren y las plantas también se están pudriendo, dejan este lo, los famosos fuegos fatos, le dicen la, en, el, en el popular, le dicen fuegos patos que no es otra cosa más que el gasecillo basado en fósforo y que se está descomponiendo de los cuerpos. Entonces ellos dicen que encontraron eso y recalcan que puede, puede, más no garantiza, que haya existido vida en ese planeta quiere decir que nos están comentando que a lo mejor sí hubo bacterias si sí hubo organismos microscópicos que no alcanzaron a prosperar a la vida como la conocemos hoy en día por las condiciones de venus entonces nos están dando la información así como muy diluida así que, sí hubo vida ...y desde cierto punto de vista compleja para que no todos la perciban así de... ...ah, sí, fosfato, sí, y, y, y a nadie le importe... ...pero las personas que están por lo regular metidas en esta onda van a, a tener como mucho entusiasmo... ...porque al final de cuentas, ¿sabes qué? Están admitiendo que pudo existir vida primigenia, molécula o cosas así en otros planetas... ...por qué, eh, por qué no admitirlo que más allá de estos planetas va a haber vida... Cuando James Webb nos confirme, ¿saben qué? Estoy detectando una onda de radiofrecuencia y están este, transmitiendo algo, un mensaje que no hemos decodificado. Ayúdenos aquí con la decodificar y qué onda. Seguramente nos van a decir, sí, sí, llegó un mensaje, pero no tenemos eh, como que forma de traducirlo, saber qué significa. Y no nos lo van a decir luego, luego. Nos lo van a tardar como 10 años. O sea, ahorita nos, ni siquiera, vamos, la masa... Ni siquiera Es hasta difícil decirlo Los espectrofotómetros que trae James Webb ¿Qué, qué, qué tipo de espectro lumínico van a medir? Infrarrojo, ok, infrarrojo ¿En, en qué señal portadora? ¿En qué señal este, va a estar avanzando? ¿En qué potencia? y James Webb trae ese espectrofotómetro Tan, este, tan preciso que va a podernos decir ...la frecuencia del, del infrarrojo, nos va a poder decir eh, si hay una señal adentro de este infrarrojo... ...porque pues adentro vienen las señales y hay una señal padre que se llama señal portadora... ...y adentro viene el mensaje, entonces todo ese tipo de cosas... ...si James Webb logra develar algo, logra enseñarnos algo... ...yo creo que no nos lo van a decir a la primera, van a pasar todavía otros 10 años... ...y poco a poco nos van a ir diciendo, recordemos clases de secundaria... ...nosotros que tenemos 35, 45 años era no hay vida en otro universo no hay, no hay vida en otros planetas nada solo la tierra y de repente hoy los los nuevos programas los canales de difusión las revistas todo esto de repente sale esta nueva información que está este este cambio de, de las cadenas de carbono oxígeno nitrógeno y a fosfatos de que revelan la descomposición de materia orgánica que nos dicen que puede haber vida o que pudo haber existido vida entonces ahora sí ya nos están como preparando porque a lo mejor si sí hay algo igual y no pasa nada pero es importante que la mente en estos momentos para toda la masa quede como poco a poco de pudo haber vida entonces todos van a decir ah pudo haber vida ah o sea que ahorita ya no están vivos no no están vivos no va a pasar nada Ah, ok, y, si, y cada quien va a seguir en lo suyo, pagando sus impuestitos, yendo al supermercado, etcétera, etcétera Yo creo que por eso no lo van a hacer, porque va, de, va a destapar un montón de cosas Y recordemos que estamos en una época que con tantito que nos muevan más para otro lado de donde estamos acostumbrados eh, De verdad que causa una locura ¿Por qué? Porque recordemos, 2020, pum, principios de la pandemia. ¿Qué hacemos? Media ciudad no dormía, media ciudad padecía insomnio, pum, 2000, mediados del 2020, a mediados del 2021. ¿Qué hacemos? TikToks, este, podcast, lo que sea, para tal de empezar a, a como abrir la mente. Finales del 2021, vienen los problemas económicos, vienen los problemas políticos, los problemas que toda Latinoamérica está padeciendo. ¿Ustedes creen? Que este momento que nos digan si sí, hay un ser superior y que no sé qué, ¿qué va a pasar? Pues todos estos cuates que te dicen diezma, eh, ah, vente con nosotros porque tenemos la nave para llegar a este planeta mágico en el que todos y lo único que tienes que hacer es firmar las escrituras de tu casa y vamos a beber esta bebida mágica a todos, va a volverse una locura. Entonces es una información que la NASA y todas estas agencias espaciales deben de manejar con mucho cuidado. No la van a difundir así de... ¿Saben qué? Si encontramos un edificio y... No, no la van a difundir. Es un hecho y es una constante que han tenido. O sea, vamos, lo más que hemos sabido ahorita y que ha causado revuelo es la construcción que, que vimos en el video anterior de la Luna. Pero tampoco se ha confirmado y ya pasó casi un mes. ¿Qué pasó con esa información? ¿Cuánto dijo que iba a tardar el robotín en llegar allá? 80 och días, ¿no? Tres días lunares. ¿Tres días lunares? Sí, más o menos, porque él gira diferente y tiene otra onda ahí. Entonces, cuando lleguemos a, esa, a ese equivalente de tres días lunares, pues hay que darle seguimiento. ¿Qué pasó? Recordemos que eh, aquí hemos platicado que las formas humanas, o sea, las formas que nos hacen antinaturales, pues, pues son los cuadrados, los ángulos rectos, las cruces, los taches, que son... ...que definen, por ejemplo, lo que hemos construido como humanos... ...incluso algunos simios, por ejemplo, chimpancés y orangutanes... ...ellos construyen también cosas con ángulos rectos... ...y una cosa sobre de otra para sus beneficios... ...para sacar termitas, sacar hormigas y cosas así... ...entonces, que haya una construcción, que haya una formación en la luna... Que tenga estos ángulos rectos Que nos haga pensar que es una casita Que es una construcción, que es algo ahí Es importante que te demos seguimiento Porque ahorita dijeron Y más China, ¿no? O sea, China va a decir, ah, no, este... ¿Quién sabe qué era? Eh? Ya no supimos O <risa> se descompuso el robot a medio camino Y ya no supimos Algo encontraron, algo vieron Pero claro, no nos... Que, yo creo que si lo encuentran, más bien harían como una una misión emergente así de salte en 10 días y vete a, a parar ahí para sacarnos la foto y colgarnos todo el crédito que lo encontramos ¿no? y el, los gringos aquí estuvieron tanto tiempo y no pudieron hacer esto que estamos haciendo nosotros porque además algo que no dijimos fue que esa expedición está del lado oculto o del lado que no da la cara a la, a la tierra no es eh, por allá atrás es muy... Difícil de imaginárselo, pero les vamos a dar este tip, amigos. Váyanse a Google Earth en internet o hay una aplicación que puedes bajar. Y ya está la luna ahí. Y de hecho la puedes girar y puedes ver el lado oculto de la luna ahí. Por si no lo conoces, ahí les damos ese tip para que lo puedan revisar. También está Marte, de hecho, en, en esas eh, expediciones. No sé qué tan actualizados estén, porque yo he visto que ya últimamente no actualizan. Por lo menos los mapas de, de aquí, de la Tierra, de algunas construcciones, o no sé qué, con qué nuevas legislaciones se toparon o, o cuántos se quejaron de que les hicieron tomas aéreas a sus eh, búnkers secretos y no les pidieron permiso. Pero eh, por lo menos la luna, que yo sepa, no tiene dueño. A menos ese, esa bola de locos que según estaban vendiendo lotes ahí en la luna, y algunos locos que les compraron también, pero eh, todo lo que son planetas, exoplanetas, y eso no tiene dueño, evidentemente, son como aguas marítimas, ¿no?, internacionales, pues libre tránsito de personas y mercancías a través de eso. Entonces, eh, bien interesante, Néstor, yo siento que... Eh, sí se tendría que tener mucho tacto, por lo menos al, al resultado positivo de este tipo de exploraciones, eh, nos dieran una o vislumbráramos lo que alguna vez ya sucedió, porque como bien dices, esto es como mirar al pasado, tenemos una máquina del tiempo que es el cielo hasta a simple vista, ¿no? si tú ves al cielo... Realmente estás viendo el pasado en algunos aspectos de cómo se compone. Además de esto, pues este telescopio va a analizar lo que es uh, como un poco más teórico ahorita, que es la materia oscura o la antimateria. Hay vacíos muy grandes que se han detectado en todo el, el vecindario galáctico. Entonces también este va a servir para di dimensionar qué tanto está presente esta materia oscura dentro de estos eh, huecos que inexplicablemente se dan, ¿no? y que los telescopios que actualmente tenemos pues no pueden ver más allá se supone que este pues va a resolver este tipo de, de dudas y pues más allá de eso eh, creo que las siguientes misiones por lo menos eh, tripuladas si quieres así decirlo que se supone que ya era el siguiente año Tenía proyectado, me parece, Elon Musk, por ejemplo, eh, reclutar gente para empezar un programa de viaje hacia Marte. Eh, no sé si se vaya a retrasar un tanto más. ¿Tú qué crees? ¿Ya estamos listos como para eso? Yo creo, que, yo creo que sí. O sea, ya es como la época de dar otro salto. O sea, por ahí hay memes que dicen que nacimos demasiado tarde para explorar el mundo pero nacimos mucho antes para explorar el espacio hay cosas que por ejemplo implican un riesgo y por ejemplo hablábamos en un episodio anterior de la voz de la galaxia de que cuando la luna perdón la tierra y marte convergen están a un año de distancia entonces quién va a correr el riesgo de irse un año y no verse más que a sí mismo no, o sea, necesitamos una persona con un ego enorme para que solamente se esté viendo a sí misma durante un año o que se quieran ir todo este año todo lo que vaya a pasar en ese en ese tiempo a esas velocidades que tienen que alcanzar para que la Marte está aquí, la Tierra está por acá y aún así la distancia son de 365 aproximadamente 365 días terrestres, un año terrícola entonces, imagínense ese riesgo, quién lo va a querer correr, o sea, está complicado encontrar a alguien que digas, no, este, sí, bueno, pero a lo mejor hay un, de aquí entonces, hay una nave que lo hace en seis meses, ah, bueno, aún así, la cantidad de aceleración, la cantidad de fuerzas gravitacionales que va a tener que experimentar esta persona... A lo mejor le afecta su relación cognitiva, su cerebro, su mente. ¿Por qué? Porque además el oxígeno que va a tener que respirar es mínimo. ¿Y qué es lo que pasa cuando aguantamos la respiración 10-15 segundos? Nos mareamos y vemos colores y cosas raras. Entonces, el riesgo es enorme. Yo creo que sí estamos como preparados en sentido de queremos explorar más cosas como para ir a Marte. Sí, o sea, la humanidad incluso sí tiene como cierto interés en poner ahí este, en Google Trends, por ejemplo, ponemos exploración a Marte y sí nos da resultados, cosas que por ejemplo podemos poner exploración submarina y aparece vacío, entonces sí hay como más interés de ir a Marte, sí hay como más este, esa, ese entusiasmo, esa iniciativa de querer saber qué hay más allá. Pero yo creo que las condiciones técnicas Aún son complejas Y son difíciles de superar Como para que mañana dijeran Sí, a ver, ¿quién se lanza? ¿no? Y, y como digo, o sea Yo creo que para los as primeros astronautas Neil Armstrong y ellos que se fueron Todo el tiempo que se fueron Y fue difícil estar, pasar todo este periodo Y la comunicación y eso Ahora imagínense para las personas Que acepten el reto de irse a Marte En otro episodio también ya hablamos no ¿Qué pasa si fallecen a medio camino? No va a haber, este o sea, como, digo, ya están en el cielo, ¿no? Están más cerca ya del patrón, entonces, este no creo que haya tanto problema con sus almas, pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con, con sus cuerpos cadáveres? O sea, se van a quedar en el espacio, porque, o sea, ¿qué horas mandas a una misión de rescate por un cuerpo? O sea, está complicado, recordemos que también las primeras misiones de la, la, la perra laica, por ejemplo, de Rusia jamás volvió a la Tierra, eh, que otros este otros cosmonautas de estas primeras misiones también fallecieron en el espacio y allá se quedaron entonces no este, los cadáveres. este este pequeño bache esta pequeña cuestión que, que nos haga preguntarnos a caramba y ahora qué pues no sé, tendría que ser una especie de psicópata o algo así que no tenga sentimientos. Yo voy, sí, yo voy a Marte porque quiero así. Entonces no sé cómo vayan a conseguir a, a, a los voluntarios o, o, o la cantidad de dinero que tendrían que cobrar como para asumir un riesgo. Un año de ida, que estén allá, ¿qué te gusta? Tres meses. Bueno, pero de nada sirve que estén tres meses porque la Tierra, o sea, Marte, viene, viene Marte aquí. La Tierra viene por acá. Las órbitas, después de este periodo de que están cerca, se vuelven a abrir. Y Marte se va lejo, lejos, hasta por allá, hasta quién sabe cuánto, y tarda más o menos otra vez dos años en volverse a acercar. Entonces, no, no sería cosa de. Ah, ya me aburrí acá de estar en Marte tres meses, así. ¿Ah, Pero ahora la distancia, ya estás hasta allá. Y la distancia a la Tierra que está por acá, en lugar de ser un año, resulta que son cuatro. Entonces. Esos cálculos que tienen que hacer, que tienen que hacer que la misión valga la pena de que, por ejemplo, ahora ya pasó, eh, estamos aquí en el 2021, qué bueno, así ah, justo en este momento la Tierra está a un año de Marte, despega la nave, humale, un año, pasan los años, otra vez, dos, tres años, la misión se está llevando a cabo allá, que, que, que me gustaría saber qué era lo que van a hacer. Van a explorar, van a buscar agua, van a tratar de sembrar cosas Como lo hemos visto en películas que ya hay sobre el tema Y después de todo ese periodo que Marte fue hasta allá Y la Tierra viajó por acá en su órbita y otra vez se vuelven a encontrar de este lado Entonces ahora sí, regrésate Pero ¿cuánto tiempo va a pasar? Recordemos que en este programa no es de todo lo sabemos O sea, no son, son de esas cosas que no sabemos y que queremos cuestionar Queremos pensar, queremos hacer que que se investigue esta onda. Nosotros lo vamos a investigar a lo mejor en un próximo programa, vamos a Ah, sí, como decíamos en el otro capítulo, ya tenemos el dato, etcétera, etcétera, como lo hemos venido haciendo. Y ahora este riesgo que van a correr, pues imagínense ahorita que estamos en esta generación donde todo es este ofen todo es ofensivo, ¿cómo se va a ir ese pobre hombre solo, qué va a pasar allá y por qué un hombre y por qué no una mujer? ¿Por qué no una mujer trans? ¿Por qué no un pansexual? Hablábamos en otro episodio. ¿Por qué no un cisgénero? Entonces, está muy complejo llevar a cabo este proceso. Digo, a final de cuentas, Elon Musk y SpaceX, todos ellos son una empresa privada y van a hacer lo que ellos quieran. Con sus debidas, regula debidas regulaciones y, y cosas así. Pero... El proceso que va a llevar a cabo, este, pues sí sería bueno que lo supiéramos como para entender más o menos qué va a pasar. Y, y ya que logremos entender como un... Ah, mira, en Marte está esto, está lo otro, podemos explotar el litio, por ejemplo, que no nos está dejando explotar México y Bolivia, nos lo traemos de Marte. En una de esas es hasta más barato mandar una nave, un Falcon 9, un Falcon de los grandotes... Que se traiga 10, 20 toneladas de litio que estar negociando aquí con la 4T o con Bolivia eso es importante sí. saber que lo que, cuáles también son los intereses por los que Elon no Musk quisiera ir a Marte así rápido y además, además de esa convocatoria, creo que ya de hecho hay gente que se ha suscrito a esta convocatoria pero evidentemente tienen que pasar muchos filtros psicológicos, físicos principalmente porque estar en el espacio, pues, eh, altera innegablemente tu círculo. Eh, a lo mejor, el tema de, de la presión sanguínea eh, te va a alterar los, el psique, la mente, ¿no? Con los temas eh, de la violencia espacial, ¿cómo le dicen a este síndrome? Que te vuelves como loco, ¿no? Por estar ahí, como las personas que le da el mal de la montaña a ah, la demencia espacial Demencia espacial, ¿no? Te puede dar y, y fíjate qué peligroso sería, por ejemplo, una tripulación de, no sé, 20 personas Que uno se deschavete y empieza a hacer tonterías que afecten al resto de, de la tripulación Entonces, creo que sí tendría que estar bien analizado No sé qué tanto se ha avanzado al respecto eh, Estaría bueno ahí de tarea buscarlo Pero pues también eh, yo creo que existe una siguiente etapa que no estamos viendo, pero que tiene que suceder naturalmente. ¿Y cuáles? Pues las que te decía, las bases lunares. De hecho hay una foto que vamos a poner por aquí, que se supone que una, un, un aficionado del espacio que estaba con su telescopio, pues pudo captar esta, una, un tipo de estructuras en un cráter, que se veían, pues, eh, muy gigantes, ¿no? Como torres de 10 o 20 metros de altura, en las cuales, pues, puedes almacenar lo que quieras si lo ves de esa manera y no consideras que es una construcción alienígena. Tal vez es un, una, una postura de avanzada, de un, un millonario que tiene las características y el dinero como para hacer un puesto de avanzada de sobrevivencia si lo quieres se especula mucho por ahí también en la voz del pueblo que, que tenemos el análisis en el Facebook de todo lo que escriben al respecto de estas teorías y dicen que a lo mejor los millonarios los privilegiados ya saben que va a pasar algo catastrófico como siempre en la tierra y por eso están invirtiendo en sus escapes ¿no? en sus maneras de irse más allá en dado caso que este planeta pues valiera eh valiera chetos y todo se acabara aquí. Sería, yo creo que muy, muy complicado poder sostener, sería más que nada sobrevivir, ya no sería vivir fuera del planeta, pues yo veo un futuro muy incierto para la generación actual, digo, tenemos naves y eso, pero los, los recursos son finitos al final del día, y como vivimos aquí con agricultura, producción masiva, eh, todo ese tipo de cosas de agricultura, ganadería, o sea ya no las tendríamos y todas esas cosas, eh, al final del día yo creo que por mucha lana que tuvieras, no sé cuánto pudieras vivir eh, exiliado de un planeta que te vio a hacer. Eso sería, no hay, dinero. No hay ¿no? dinero que lo pague, no nos van a poder, o sea, por mucho que digas tú, ay sí, los billones que no sé qué. Uh, lo dicen, puedes comprar no sé qué, pero no puedes comprar la vida. O sea, y la vida aquí, las condiciones en el planeta y todo eso, a pesar de que estamos en una época de números rojos, porque la Tierra ya dio de sí para la, para el nivel de población humana que estamos viviendo hoy en día, y todo lo que consumimos nos estamos acabando por consumir agua, plástico, todo, todo ese tipo de cosas nos estamos acabando dos veces lo que la tierra puede producir entonces estamos fritos y aún así las condiciones que este planeta tiene agua temperatura el rizitos de oro la en la posición astral donde estamos rizitos de oro ni muy fríos ni muy calientes ni muy lejos ni muy cerca del sol es insuperable y ¿De qué le va a servir a Elon Musk un millón de dólares en Marte o en así si ¿A quién sí no se los va a cambiar? Allá en Marte lo que van a querer es agua, lo que van a querer es la, la atmósfera, que bien lo han dicho con el telescopio Hubble. La atmósfera de Marte no es tóxica, es delgada. Quiere decir que en cuanto llegue una persona, a lo mejor le va a costar un trabajo como cuando subes a, no sé, el Nevado de Toluca o el sí, al que vas así como... <ríe> Porque el oxígeno es más delgado allá arriba, o sea, no está tan concentrado y es más difícil respirar. Entonces, más o menos así es la atmósfera de Marte, muy delgadita. Sí tiene atmósfera, lo hemos visto, los atardeceres y todo eso solamente se dan donde hay una atmósfera. Entonces, Elon Musk, Richard Branson, eh, Jeff Bezos, eh, el buen Bill Gates... ...todos ellos dijeran así, todo nuestro... ...así para nada más nosotros prosperar... ...sórale, pues, lléguenle, pues, ya tienen con años, ...a ver, sobrevivan sin los obreros... ...sobrevivan sin la fuerza laboral... ...no, no, no tiene ningún sentido... ...y suponiendo... en dado caso, que si se llegaran a ir a Marte... ...y dijeras tú, no, pues la Tierra se va... ...a quedar ahí, no sé qué... ...aún así... Nuestro sol, cuando diga ya se acabó este asunto, se cierra el changarro, se va a empezar a expandir y se va a comer a la Tierra, se va a comer a Marte y seguramente va a llegar más allá del cinturón de asteroides cuando el sol se expanda y se lleve a todos. Entonces, esta especie de huida de los poderosos y eso suena bonito en papel, en teoría, en lectura, en videos conspir conspiranoicos y todo eso... Pero a final de cuentas, el, el ciclo está marcado. O sea, no creo que alcancen a hacer algo que los lleve a una galaxia de Andrómeda o a otro planeta más al centro de la galaxia de la Vía Láctea como para que puedan encontrar algo rápido. Así que dijeras tú, en cosa de menos de 100 años. No lo, no lo creo. O sea, es algo que de verdad... La conspiración suena... Pues sí, prometedora y más o menos, dices, ah, sí se van a ir ellos y no sé qué, ¿Y ¿qué van a hacer? O sea, se van solamente con sus hijos y sus así. Digo, a menos que sean católicos, ¿no? Ellos son expertos en crear civilizaciones desde de dos personas. Pero en el caso de, por ejemplo, así que, que endogamia y esas cosas, ¿lo van a hacer? ¿Estarán dispuestos a pagar ese precio como para la supervivencia de la especie? Claro que no. O, o bueno, no creo que tengan como en mente ese tipo de cosas. Está muy complicado darle la razón a esta conspiración De que lo hacen porque ya se van a ir Y que porque la catástrofe que está, Estamos viviendo en catástrofe O sea, la tierra ya está en un punto en el que el, No sé, el equivalente al día 17 a media quincena Y ya te acabaste el dinero Y ahora búscale porque no hay de otra Así está la tierra en estos momentos eh, Nosotros lo vemos porque prácticamente estamos como en una burbuja Y no lo alcanzamos a ver pero está complicado el asunto de que tengamos que estar forzando las, la tierra, los cultivos, la ganadería, el consumo primario para que satisfaga todo esto a nivel eh, tan masivo como lo estamos haciendo hoy en día Nada más estoy hablando de comida, olvídate de los chingados iPhones y todas esas cosas lujosas electrónicas es todavía mucho más presión y mucho más estrés sobre los ecosistemas, sobre el planeta, y eso en, en definitiva que trae muchos problemas, y no creo que se resuelva nada más saltándonos a Marte. O sea, va a estar muy complicado porque ¿qué van a hacer? Supongamos que se van a Marte, y allá están felices, y, y luego ¿qué va a pasar? O sea, vamos a estar trabajando nosotros aquí para las corporaciones y ellos en Marte, no, no, no, no, tiene como mucho sentido. Pero sí es importante que, por ejemplo, pensemos, pues, ¿qué van a hacer? O sea, ¿se van a traer minerales? ¿Se van a traer agua? No sé. Y desde luego que lo van a cobrar. O sea, incluso tú puedes ya, por ejemplo, comprar acciones de agua. ¿Por qué? Porque de aquí a 20 años ya no va a haber agua. O sea, el, el acceso al agua se va a empezar a regular. Por ejemplo, acá en Quintana Roo, el, el agua nos cuesta el equivalente a 300 pesos al mes. O sea, que nos llegue agua de, de, así entubada cuesta 300 pesos al mes, y todos dijeron, ¿Por qué? No, la gente de la Ciudad de México se ve de espaldas. Creo que pagan 18 pesos, una cosa así por infraestructura de agua. Entonces, ¿Por qué? Porque acá está controlado por una empresa privada, o sea, la distribución de agua. Tú puedes tener como la suerte de ir caminando en la selva, te encuentras un cenote, sacas agua, la hierves y la bebes, y eso es gratis. Sí, desde luego el agua es gratis. A ver, encuéntrala. Para eso son las empresas este, extranjeras, para eso son las empresas privadas. Entonces, todo este... Todo este borlote que están armando de esta cosa, pues a lo mejor es por ese asunto. Buscar la forma en cómo de los que se quedan, cómo les vamos a seguir sacando lana. O sea, es peligroso, es triste, frustrante, sí, desde <risa> luego, claro que sí. Porque, pues, ¿qué nos queda? O sea, ni modo, terminamos de grabar y nos vamos a dormir porque mañana hay que salir temprano para trabajar. A <risa> feo. Se nos queda de otra, amigo. O dicen por ahí, a darle que es mole de olla. Oye, y sí, además de esto, pues ya pensando en, en términos fríos, pues eh, esa etapa de terraformal, cualquier eh, planeta, sea si Marte o cualquier otro que tenga las características un poco aceptables como para alojar vida, pues exigir, exigiría más de, pues en, en sí de la humanidad que llegue a, a querer, eh, pues asentar una colonia ahí, ¿no? Porque... Pues todos los recursos que aquí tenemos en abundancia, lamentablemente, este tipo de planetas no, no va a tener ni aire respirable, así como para estar completamente expuesto a la atmósfera del día a día, como aquí lo estamos, una tarde de domingo en el parque. Olvídate a lo mejor de que... La atmósfera, eh, si te quitas el traje presurizado, se te salen los ojos y la piel se te empieza a hinchar, los vasos sanguíneos te empiezan a reventar, etcétera. Y lo masivo que tendría que ser ese tipo de operaciones como para terraformar a eh, Marte, ¿no? Ya se vio un poco en la ciencia ficción, en la película esta de Schwarzenegger, ¿no? que intentaron como derretir los polos de Marte para generar un efecto... Ahí de atmósfera Y que Marte fuera habitable Pero obviamente es ciencia ficción Más allá de eso, pues se, se requeriría una inteligencia Y una planeación brutal Que aquí no tenemos, ¿no? Y por lo menos aquí lo que haría falta Para el calentamiento global Es que nuestros glaciares no se nos fueran Y no veo a nadie trabajando Por lo menos en conservar los glaciares ¿no? Podría ser una nueva tendencia de de ir a enfriar lo que ya estaba frío para que no se siga descongelando y no nos suban los niveles del mar y, y no se coman las ciudades marítimas que en su principal eh, ubicación pues son ciudades grandes, ¿no? Eh, como Nueva York, que algunas otras eh, por, que son de puertos comerciales, Taiwán, otras que son importantes para la economía mundial, pues estarían bajo el agua en esta posición. Pero sí, realmente no veo a nadie preocupándose por eso, amigo. Creo que ahí hay un punto importante que resaltar. A ustedes, amigos, si no tienen misión en la vida, pues métanse ahí a un, un programa, a creen su empresa de salvando el planeta, pídanle dinero a los millonarios y váyanse a, a salvar todo lo que es rescatable. Eso se pone todavía más feo, porque si lo pensamos desde cierto punto de vista, vamos a encontrar documentales... 100% payolados, o sea, pagados, pay, payloads, que niegan el cambio climático. Dicen que no está pasando, que no es cierto, que es un mito, que no hay una comprobación absoluta de que la huella del carbono dejada por la industria humana haya modificado al planeta. O sea, está muy feo eso que ahorita quieran... La otra cara de la moneda es usar los viajes espaciales, usar todo este cambio, usar toda esta, toda esta emoción del viaje espacial para distraer a la gente de el inminente calentamiento global y del inminente riesgo que existe con uno o dos grados extra en la temperatura. Cualquiera diría, ay, qué rico, no? 21 grados y subimos a 22, qué bueno el calorcito, que no sé qué. No, es un riesgo enorme. O sea, porque no tenemos como la conciencia de la temperatura como va. Pero, por ejemplo, ustedes tóquense el termómetro 30 grados, No pónganse un termómetro 30, 36 grados van a medir. Ahora pongan un termómetro a 36 grados, cualquier otra cosa y toquen algo a 36 grados. Se va a sentir que la Virgen les chifla porque es una temperatura elevada. Ahora imagínense eso, dicen, no, pues a nivel macro ni se va a sentir, no se va a notar que no sé qué. Nosotros no, pero por ejemplo, cuando los efectos invernaderos en la Ciudad de México pasan, las aves se mueren, las ardillas se asfixian y eso me tocó vivirlo en algún momento en la Ciudad de México. Yo trabajaba en la colonia Narvarte. Tenía un, Una ventana que daba a un árbol Y había unas ardillas que llegaban Y no sé qué, y un día de esos días Que siempre, hoy no circula triple Porque está todo el no sé qué Y me tocó ver cómo la ardilla empezó a toser se, se cayó y ya de ahí se murió Y sí hay riesgos Muy elevados en esa onda Los ecosistemas no son algo que estén Acostumbrados a estar procesando tantísimo Carbono, tantísimo, tantísimos Desechos de esta cosa entonces, si usan la información del espacio como para decirles, ah, sí, miren, vean acá qué bonitas están las estrellitas y Capricornio y, y la Luna y Marte y todo eso, y lo hacen como para que no pongamos atención en algo que es inminente acá, que es el consumo masivo, la explotación y lo que ya dijimos de que la Tierra está consumiendo dos veces lo que puede producir, y para producirlo tiene que calentarse dos grados más, pues obviamente el, los casquetes polares se van a derretir, eso en el sentido de, de, de donde hay casquetes polares, pero hay ciudades donde hace mucho frío, un ejemplo de, los, de las variantes de temperatura es que aquí en Quintana Roo el día de hoy, en diciembre del año pasado, estábamos a 22 grados, amanecíamos a 22 grados, 21, 22 grados, y hoy amanecimos a congelantes 14 grados, ¿por qué?, porque no es el. No, no está la Tierra en estos momentos como para regular esa temperatura y darle un sostenimiento. ¿Qué pasó? Pues nos empezó a mandar más viento frío. ¿De dónde viene el viento frío? Pues no viene de, de otro lado más que de que se están derritiendo los, los, los glaciares en el norte, cae el agua fría, genera este, masas de aire polar y nos vienen a caer acá. Así platicado, yo sé que suena muy loco, pero así es como está ocurriendo. Y no lo digo yo. Dense una navegada en la página de la, de la NASA Eso lo van a poder comprobar Pero hay gente que está negando Ese tipo de cosas Teníamos ahí al baboso ese del Trump Diciendo que era algo inventado por los chinos Siendo que los chinos son los que más Calentamiento global admiten Sí, sí, sí es por el progreso Entonces El problema viene todavía peor O sea, la baraja que tenemos aquí para jugar No nos favorece en nada Y tenemos muchísimas cartas que, que jugar Y ninguna nos ayuda calentamiento global etcétera etcétera y lo único que nos queda ahorita pues es como pensemos qué nos toca hacer porque realmente porque estamos en este en este periodo de tan complicado si bien es cierto que hay gente hay más gente muriéndose de diabetes que de hambre también es cierto que el consumo y todo ese tipo de cosas pues es peligroso y, y, y nos está llevando a, a un punto de inflexión que ya no va a tener un retorno y va a ser muy complicado el espacio será una respuesta, Al, o sea, estoy preguntando, no, no, no voy a dar una conclusión, sino es una pregunta. Será una respuesta para estos cuates que se vayan, qué van a hacer, se van y luego allá cómo van a seguir gastando dinero, cómo van a pagar, quién, quién les va a fabricar cosas. Nosotros mismos que nos quedemos aquí en la en la crisis que estamos viviendo en la crisis global está muy complicado. Eh, y, y a mí me, me preocupa que utilicen el espacio el, el espacio exterior, las galaxias y todo eso como para que lleguemos a un punto de vean qué bonito eh, no, no, hay calentamiento global, claro que lo hay, o sea sí se va a poner muy difícil esta situación en los próximos no, años se va a poner todavía peor y pues yo creo que de lo que podríamos como rescatar es como buscar esa onda de invertir en agua, o sea en lugar de compren oro compren dólares Busquen comprar acciones de empresas de agua. No sé, Rotoplas, por ejemplo. Es la primera que se me ocurre. Para almacenar agua. Aquí en la GEP, no tiene es pura. La Coca-Cola está muy fea la ciel, así que no comprende esas acciones. No o sea, no, no Pues sí, está interesante. Bueno, más que interesante, está preocupante, porque realmente ya es una realidad. Acabamos de ver la noticia la semana pasada de un tifón en diciembre. En... En, la, ¿En dónde era? ¿En Vietnam? Vietnam. Y no es época. O sea, eh, ¿por qué se hacen los tifones? Pues es el viento cálido. ¿De, de dónde va a salir viento cálido en esa zona de la, de la Tierra en diciembre? Pues obviamente hay un grado más de temperatura. Es el viento cálido que choca con el viento frío, se tratan de pasar uno por el otro, se generan los vórtices y ahí están los tifones. Al Asia, ¿no? En Asia, sí. Y entonces no tendría por qué haber en esta época del año esos fenómenos meteorológicos en aquellos lados. Esos esos fenómenos meteorológicos por lo regular son en épocas de verano, o sea, terminando la primavera, iniciando el verano hasta finales del otoño. No es posible que en pleno invierno les caiga un tifón de esta magnitud. Pues ahí está, amigos, la reflexión. ¿Ustedes qué van a hacer al respecto? ¿Van a dejar de fumar? ¿Van a dejar de quemar cohetes en fin de año y en septiembre, van a recoger las heces de sus perros que se salen al patio o al jardín y nadie la recoge ¿Qué, va, qué, ¿qué pensamos hacer para mejorar al respecto de, de todo lo que lo ha, ha ocasionado? Ya vimos que sí puede ocurrir un milagro, pero tuve que pasar algo realmente tan extremo como la pandemia para ver que sin la mano del hombre y sin todo el ajetreo del día a día que tenemos, la tierra puede sanarse un poquito. Ya se vio que los delfines regresaron a las costas, que la labio luminescencia volvió también a, a las orillas del mar, que varios peces eh, se volvieron a ver, que animales retomaron las calles. O sea, creo que es más que evidente que aquí el problema... En general, pues lamentablemente es el ser humano Que ¿no? está acabando con todos esos recursos Y con la tranquilidad que realmente necesita la Tierra Dice, Dijo Bill Gates, hoy una noticia que está muy en tendencia también Que posiblemente este sea la punta más alta en cuanto a la pandemia Porque se espera que toda persona viva en el mundo Se contagie de esta nueva variante de Omicron este, pues yo creo que después de aquí si es que sucede, no sé si sería correcto pensarlo pero también Bill Gates le ha atinado a varias entonces sería importante considerarlo ¿no? que, que esta enfermedad pues ya se vuelva endémica como le dicen por ahí a, a todo este tipo de circunstancias que ya dejan de ser una pandemia y se vuelven endémicas y toman sus propias variantes, como ya las hemos visto pues, en práctica, las variantes que han surgido de estas eh, nuevas cepas de coronavirus. Eh, creo que incluso los organismos de esta naturaleza tienden a autorregularse, ¿no? a no ser tan mortíferos, porque realmente su pues, única misión en la vida, si es que la tienen, porque muchos dicen que son organismos que no tienen vida ni, ni pensamientos o inteligencia, pero su único fin es multiplicarse y expandirse a lo largo del mundo. ¿Y cómo puede suceder esto? Pues siendo una cepa menos letal, pero sí más contagiosa, que es lo que está demostrando ser Omnicron en el globo. No sé qué tan buenos sean, esto que todos se contagien y diga, pues ya el humano creó cierta resistencia y las variantes que vengan ya no nos van a pegar más. Hasta cierto punto es bueno porque ya va a ser este. A, a, yo creo que para nuestros nietos, por ejemplo, así de. de le digo, ah, pues es una gripita, es pues un, un resfriadito, ¿no? Ya va a ser como más controlable. Recordemos que forma parte de los virus respiratorios. Entonces, los virus respiratorios, pues hay millones de virus, de variantes de respiración. De ahí hay como 7, 8 que son realmente peligrosos para los humanos: el H1, todas las variantes SARS. Y todas las variantes que tengan esta este, característica de zoonosis. ¿Qué quiere decir de zoonosis? Que si se enferma el murciélago, como se especula que pasó, se le pase a otros mamíferos. Entonces, es importante. Bueno, sí es este, bueno que, por ejemplo, toda la humanidad se contagie y vaya como pasando esta onda de, para que los anticuerpos y la evolución vaya pasando. Muchos, muchos, los virus no son seres vivos, los virus no son una bacteria o algo así que tenga que reproducirse y no, no, no, los virus incluso pueden quedarse en estado como muertos o, o así y se, y se reactivan, exacto, quedan inertes y se vuelven a activar, entonces no es algo, por eso, por ejemplo, lamentablemente las personas que fallecían ya no podían este, ver, volver con su familia, sus cadáveres porque el virus iba latente todavía en, en donde lo tocaran en, todas sus, en todos sus tejidos entonces si, lo, si tocaban al cadáver pues se, se iban a contagiar porque el virus no es otra cosa más que un transporte de ¿cómo, cómo les diría? o sea es como una tira, como una fotocopia de las características del huésped y, y el virus va a saber qué le va a afectar al huésped, bueno no que sepa como que tenga cerebro así, no, no, no, sino que Todas y cada una de las formas y moléculas que lo componen van a estar destinadas a que, que le dé temperatura, que le dé tos, que le dé esto, que le dé lo otro, etcétera, etcétera. Y no tanto porque el virus lo traiga, sino porque el cuerpo sabe que ahí debe de reaccionar. El virus viene y trae una composición y dice esta parte se debe de alojar en el pulmón. Y entonces el pulmón del humano, por ejemplo, va a empezar a producir, oye, tengo algo ahí raro que no, no sé qué es. Llénate de flemas y escúpelas para que se salga lo malo. Pero resulta que esas flemas eh, no son características y causan la, las neumonías y todo ese tipo de cosas. Entonces... Si Bill Gates le atina esta onda de que estamos en el punto máximo, máximo perdón, y todos nos vamos a contagiar de Omicron, pero que ya es ahora menos letal y forma parte de, de nuestro catálogo, por así decirlo, de enfermedades de las cuales vamos a ser portadores más no ejecutores o que no nos resfriemos fuerte o que no nos den síntomas fuertes, yo creo que es bueno porque para la próxima de Omicron o la que siga, pues ya vamos a tener un poco más de defensas, ya vamos a tener vacuna, vamos a tener este, anticuerpos de Omicron y todo ese tipo de cosas. Yo creo que es bien, está bien que, que, que pase, pero lo que sí está como feo es decirlo fríamente porque en el proceso va a haber pérdidas, o sea, va a haber mucha gente que no va a aguantar la onda, o sea, va, va, va a estar pesado, ¿no? va a estar difícil porque a lo mejor se viene una, una cuarta etapa, no sé cuántas vamos de, de que otra vez se vuelve a contagiar toda la gente de Omicron y resulta que uno, se van los loquitos que no se vacunaron, los antivacunas que no te vacunes porque te van a decir, ah, sí, perfecto, tú, tú primero, pásate, vas como vas y contagia de Omicron. Y luego se va a ir la gente que a lo mejor ya son personas adultos mayores que no van a soportar estos síntomas de defensa del cuerpo. Le, se van a tener este, deficiencias respiratorias, deficiencias cardíacas y lamentablemente van a fallecer Y de ahí, bueno, vienen las partes de las personas este, con alguna morbilidad, obesas, asmas, cosas así Y Dios me agarre confesado, lo que sea que eso signifique, porque pues representa un peligro Entonces, estando ya en la población de riesgo por todo, la edad, el peso, todo lo que venga pues entonces si Omicron va a estarnos Contagiando a todos, habría que buscar, no sé Tener el juguito de naranja o La bellodecta, cosas más cosa Que te hacían tomarte para que no te diera gripe Estar todos preparados Con, con este asunto y, y pues sí, o sea, está peligrosísimo Lo que declara, lo que Bill Gates Le atina, o sea, si Bill Gates le atina algo Ya valió, y sí le ha atinado A varias, entonces pues preparémonos Preparémonos para este asunto Este, está difícil, qué consejo Podríamos darles, o sea como, como entretenimiento, como forma de pensar, volteen al cielo, vean las estrellas, calculen el ciclo lunar, algo muy interesante, que pongan atención a los amaneceres, por ejemplo, el sol ahorita está, está saliendo de aquel lado, ¿no? o sea, vean en, su, en sus mañanas salgan y vean de qué lado está saliendo el sol, y por ejemplo, como lleven un registro, y en marzo van a ver que a lo mejor el sol ya no sale de este lado, sino ahora sale de este lado, todo ese tipo de cositas, todo ese tipo de información. Esperemos que les ayude a ser más llevadero este proceso, o sea, empezamos de lo máximo del universo Y llegamos ya a lo particular a nosotros, o sea, eso me encanta de la voz de la galaxia Porque siempre vemos hacia afuera, tratamos de aterrizar, ya estamos aquí, ya hablamos de la parte fea Ya hablamos de los riesgos que vienen Y ahora, ¿qué les queremos dejar? Les queremos dejar que volteen al cielo y busquen, no a Jesús Cruz otra cosa No, no, no, volteen lo que hay de, vean de qué lado salió el sol hoy, vean de qué lado sale mañana y vean de qué lado sale dentro de tres meses, vean el, el, el caminito que la luna sigue simplemente año con año. Es algo que damos tan natural, que damos tan, cotidio, tan cotidiano que pensamos que ahí va a estar siempre. Bueno, ahora hagamos lo protagonista de nuestra forma de pensar. Incluso que, que si están por construir una casa un cuarto arriba de su techo o lo que sea, consideren, por ejemplo... Que si van a poner un cuarto y van a poner una ventana, pues el sol les va a entrar en cierta... A cierta hora les va a entrar y no los va a dejar ver la televisión. O sea, de ese tamaño hasta ese nivel de granular de detalle es la exploración espacial. Exactamente. Podemos eh, a, a hacer la analogía realmente dentro de nuestra vida cotidiana. ¿no? Siempre es eh, importante conocer todo este tipo de temas y además como les mencionamos antes, pues súper interesantes y emocionantes. si Ustedes se pueden eh, en, enrolar en toda esta cuestión de seguir aprendiendo más al respecto de estos temas que con mucho gusto tocamos aquí, dentro de La Voz de la Galaxia y La Voz del Pueblo. Pues queda ahí como reflexión, creo que de mi parte yo tendría que cooperar junto contigo con este tipo de de información que se las damos con mucho gusto, amigos, para que ustedes las conozcan y las tengan a la mano, porque realmente ustedes que nos siguen, pues muchas veces son nuestros hermanos, nuestros amigos, gente que se va integrando y tomándonos confianza y ya no le creen al otro vato que a lo mejor dicen que estaba loco o que tiene otro tipo de ideologías. Eh, más extremas, nosotros lo estamos fundando con todo el conocimiento pues que afortunadamente eh, hemos ido recopilando a través de los años, a través de las experiencias y de estar ahí siempre siendo curiosos. ¿no? Entonces, les dejamos esa reflexión: eh, la vida es eh, muy bonita si la sabes aprovechar, no le dediques todo el tiempo a, a las empresas que, por las que das la vida en la que fácilmente te pueden cambiar una semana si es que falleces, ¿no? Entonces, eh, valóralo, eh, ten por enfrente tus prioridades, sean cuales sean, muchos dirán la familia, muchos dirán es esto, es lo otro, pero pues ahora sí que es tu propio criterio el que determina y tus decisiones que te llevarán a, a tu futuro y a tu forma de vivir eh, no sé con qué quieras cerrar este bloque mi estimado Néstor pues ya para finalizar el día de hoy eh, lo básico observen pregunten cuestionen eh, sigan el método científico para todo por qué cuándo dónde quién o sea todas esas esas cuatro preguntitas les van a abrir un montón de puertas les van a abrir un montón de posibilidades Digo, puede que caigan en las manos de algún sonso que se sienta muy poderoso y ¿por qué me cuestiona si se hace lo que yo diga? Entonces, a final de cuentas, también ustedes van a poder abrir su mente para otro camino y siempre tengan la reflexión a la mano, o sea, siempre canalicen por muy gris que parezca el panorama, por muy pues, feo así, siempre... Volteen a ver algo que den como hecho como los amaneceres Ahorita ya vimos cómo podríamos aplicar la vista a todo esto Para algo tan sencillo como crear una nueva habitación en la casa Quien tenga el proyecto Quien no, pues a lo mejor algo tan sencillo como ir en el microbús o en la combi Si me siento de este lado el sol me da para acá Pero si me siento de este lado ya no O sea, ese tipo de cositas, ese tipo de información Ese tipo de cuestionamientos son útiles para todo entonces estamos aquí en La Voz del Pueblo para compartirles la información, para debatirla, para cuestionarla Y desde luego sus comentarios son súper importantes, su retroalimentación sobre todo Nos digan, ¿sabes qué? Está mal en el dato está erróneo, el dato no sé qué Y en el próximo programa, en los próximos programas, en las próximas emisiones Lo vamos a platicar y lo vamos a debatir, claro que sí, no, para eso es La Voz del Pueblo Escuche la voz, que se escuche, tu voz es nuestra voz y a lo mejor hoy es la voz de Néstor Velázquez, pero mañana la voz de Matilde o la voz de Lucía, la voz de Joaquín, no sé. Quien quiera también participar aquí, están, estamos abiertos a todo eso. No olviden suscribirse aquí a La Voz del Pueblo, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados van a encontrar a La Voz del Pueblo. También a los canales XHT web para que se suscriban. Y yo creo que con esta despedida, como siempre, en La Voz del Pueblo les deseamos una larga y próspera vida. La fuerza los acompaña. Esto fue La Voz de la Galaxia. Gracias, hasta luego.